Compañeros de las residencias de tercera edad, sector como nosotras, muy pero que muy precarizado y tan castigado durante esta pandemia. Pues estos próximos meses se van a poner en lucha para conseguir el primer convenio sectorial de residencias de Navarra, para que nuestras personas mayores sean atendidas dignamente en su última etapa de la vida. Y para que las personas que les atienden, que les acompañan, que les cuidan, les puedan atender dignamente. Mucho ánimo compañeras. Os deseamos mucha lucha y próspero año nuevo.